Buenas noches Puerto Rico, hoy es lunes 31 de octubre de 2022, deseando que hayan disfrutado de la encantada noche de hoy. Les habla José Juan Tañón Díaz y les doy la más cordial bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica con el Wild Ball, Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash... Que hoy tiene un acumulado de 590 mil dólares. Y la doble revancha de 215 mil dólares. Y mi gente se pegaron con un premio secundario de 150 mil dólares. En el sorteo del pasado sábado del Powerball. El feliz ganador o ganadora compró una jugada automática. En la gasolinera total Roosevelt de San Juan. Les deseamos muchas felicidades. Si no has jugado aún, estás a tiempo para el sorteo de esta noche, que el Powerball tiene un gran premio de mil millones de dólares. Y hoy tú tienes la oportunidad de ganar este histórico premio. Los sorteos de hoy serán certificados por la auditora Isabel Román de la firma de auditores Jaquino de Córdoba Alfaro ⁇ Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Ya han sido muchos de los ganadores de los juegos instantáneos. Aquí te recordamos otra manera de ganar. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida? wild y cambia tu jugada con wild ball la nueva forma de jugar pega 2, pega 3 y pega 4, si fallaste tu jugada por un número con este bola adicional tendrás otra oportunidad de pegarte cuando juegues pega 2, pega 3 y pega 4 pídelo con wild ball y mi gente ya estamos listos para los sorteos de esta noche comenzamos con el wild ball veamos porque este es el número que a lo mejor te pone a ganar en los pegas adelante y el Wild Ball de esta noche es el 3. El 3. Continuamos con el sorteo del Pega 2. Boleto en y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 2. El 2. Segundo número. Es el 7. El 7. El número ganador en el Pega 2 es el 2. 7, el 27 Continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3 Mucha suerte a todos Y estamos listos para recibir el primer número que es el 6 El 6 Segundo número es el 4 El 4 Tercer número Es el 5 el 5. El número ganador en el Pega 3 es el 645, el 645. Continuamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte mi gente. Y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 6. El 6. Segundo número. es el 2, el 2, tercer número, es el 2, repite el 2, último número en Pega 4, es el 5, el 5, el número ganador en el Pega 4 es el 6, 2, 2, 5, el 62, 25, continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Veamos Y el número ganador En el multiplicador Es el 3 El 3 Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash Que cuenta con un premio de 590 mil dólares Veamos los números ganadores Y mucha suerte Puerto Rico Nos preparamos para recibir el primer número de Loto Cash. Es el 18, 18, segundo número. 31, 31, tercer número. 16, 16, cuarto número. 15, 15, quinto número. 9, el 9. Y el Bolo Cash del Auto Cash es el 1. El 1. Los números ganadores del Auto Cash son 18, 31, 16, 15, 9 y el Bolo Cash es el 1. Pasamos con el sorteo de la doble revancha, que tiene un premio de 215 mil dólares. Adelante con el sorteo y mucha suerte. Recibimos el primer número de la doble revancha, que es el 6, el 6, segundo número, 13, 13, tercer número, 35, 35, cuarto número, 23, 23, quinto número, 28, 28. ¿Y el bolo cash de la doble revancha? Es el 2. El 2. Los números ganadores de doble revancha de son 6, 13, 35, 23, 28 y el Bolo Cash es el 2. Muchas felicidades a todos los ganadores de la noche de hoy. No olviden verificar sus boletos premiados a través de nuestra app de Lotería Electrónica y para más información puedes accesar a Loterías de Puerto